Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel y hoy aparezco por aquí para enseñaros unas compritas un poquito random, ¿vale? Mirad, por el grupo del gallinero de Crea con Río, pues pusieron un enlace a una tienda donde vendían por 18 euros la vi, la acropada y 18 euros y me metí y la compré, ponía que estaba deteriorado el packaging, pero el packaging mío viene nuevecito, ¿eh? ¿Veis? Y la cogí para aquí porque aquí no tengo y entonces dije, jo, por 18 euros cuando esto vale muchísimo más, digo, me voy a comprar una y me la compré Después quería enseñaros que a Katy del canal Crea con Katy pues le, le encargué que me comprara una de las cosas ya está colocada y os la enseñaré cuando haga el tour navideño por Riven del Scrap. Lo pondré en el canal de Riven del Scrap. Y lo que le compré de Scrap, pues que esto se lo vi a Raquel, de la hermana scrapera que se lo había comprado María. Y lo vi y le dije, Katy, ¿por qué no me coge uno? Y me dice, Mira, hay cuatro modelos distintos. Te cojo uno de cada. Digo, Vale, pero cuando fue, nada más que quedaban de dos modelos distintos. Y entonces le dije, bueno, pues cógeme esos dos. Y me cogió este, que me parece súper bonito. Y con los papeles que me ha mandado Rosalía le van los de caramelo con monillo al dedo. veis? Me encanta. Mirad qué bonito. Esto lleva estrellita. Este de cuadrito. Monísimo. Este son letras de chocolate, de galletas de chocolate. Mirad. Este de cuadro, con un mantel. Este de mármol. Este de velitas, canela, galletas, estrellitas de galletas, la cucharita. Son buenísimos, la verdad. A ver, esta imitación a madera, pero como si estuviera dibujada, como de acuarela. Estas son casitas de jengibre. Estas son virutas de chocolate. Y mirad, me pareció una monada. Yo cuando se lo vi me encantó. ¿Veis? De cocina, me gustó un montón De galletas Son precortados, ¿eh? Mira, qué bonito Son preciosos Y se los vi a Raquel Y dije, Katy, por favor, ¿me puedes pillar uno? Y dijo, te voy a pillar uno de cada Pero después, cuando fue la mujer, pues no había Y, y me compró esta. que me encanta Es que es precioso, ¿eh? Muy bonito No se ve tan bonito ahí Como aquí es muy bonito, mira me ha encantado me ha gustado un montón y después me compró este que es también navideño y oye, lo paso a enseñar, mira ¿veis? muy navideño muy chulo esto que es un rose gold. muy, muy bonito este con... Arbolito pinitos de navidad Bueno, son pinos con una estrella o Así que serán pino de navidad A ver si puedo porque es que son muy gordos Mirad El rudos y el pino de navidad Cristales de nieve Sobre un fondo neutro Porque es color carne, me parece Es que con luz está muy mala. Mira este oh, Qué bonito, mirad, por favor. Es precioso muy, muy bonito La tacita Es una monada Qué bonito Este, que es el mismo que el otro Pero en rojo, fondo rojo Este que viene el acebo, pino ¿Mm? Muy bonito Este que viene como estrellita Este no me gusta Este no me dice nada Este sí, muy bonito El calcetín, la velita, los regalos Muy bonito Y aquí los precortamos Precortados, perdón Mira, es precioso Mira, qué bonito Es muy chulo La puerta, muy bonita Mira, qué bonito Qué bonito, mira este Qué bonito mira. Es súper bonito Qué precioso Y este, total, este qué bonito es La zapatilla, y mira que súper bonito me ha encantado hay más no si sí, queda uno queda el de sentimiento a ver si lo pongo mira esto que chulo también ¿eh? muy muy bonito pues muchas gracias katy de verdad y después le encargué también que lo había visto también a, a esta mujer le encargué a lo diré a la hermana escrapera a Raquel Le vi esto, también se lo vi a la mamá de Ana Que se lo trajo Y esto viene con esto y con esto Le pedí eh, que me mandara Tres paquetillos de nieve Con purpurina Pero esta solamente me ha mandado una No sé Aquí le falta Pues le falta Estas tendrían que venir así completo, pero le faltan dos, Las dos, dos blanquitas a lo mejor no se da cuenta la mujer, no me la ha metido. Porque le quitó el packaging para que ocupara menos. Y a lo mejor pues se le ha olvidado meter las dos blanquitas. O tenía muchos paquetes y se la ha metido a otro. En fin, pues esto es lo que le compré a Katy. Del canal Crea con Katy. Y ahora mismo me acaba de llegar el cartero con un aliexpress que le pedí echar. Para hacer más más alfileritos de eso mirad, y le he comprado en Aliexpress estos charms, que es un aquí, que es un paquetito son paquetitos vienen, mirad los que vienen, vienen una pila le compré estos que son uh, Papá Noel y tienen un relieve muy bueno, mira los pongo aquí ahora los acerco para que lo veáis y también viene un montón compré estos ay, esperaba, no, me quedé sin champlateado ¿no? que es la bota con bueno, parece que lleva un corazón ahí lleva como una hojita de acebo un regalito le compré esto que me encantaron son ah, reno son en 3D no creo que se queden de pie pero poco les falta, mira qué bonito son en 3d ¿eh? son preciosos muy muy bonitos. compré eh, la palabra merry christmas eh, así de, de metal no vienen muchas de esta vienen 5 creo 4 4 1 2 3 4 5 Hemos ido a bendecir el Belén de la plaza ah, con el cura y todos los niños de la catequesa Y si hubiera puesto el Belén, ¿qué hubieran bendecido? Sí, ahora van a bendecir los Belenes. Por eso me lo sí. Bendecimos. Pues esta que es muy bonita, solamente vienen cinco, ¿eh? Esto que son otras potitas distintas a esta, vez eh, No tienen nada que ver. Bueno, que, que son botitas. Quizás esta sea más mona que esta. Esta es más chiquita también. Más fina, esta es más bastota. ¿Qué más? Me han traído... Bueno, este lo voy a dejar por lo último porque este es un poco popurrí y no viene ninguno repetido que... que yo sepa. A ver que os enseño. Que son borreguitos. Ahora mismo, bueno, que también. Pero lo compré para Pascua, los borreguitos. Y compré... Y compré eh, mira arbolitos de navidad que trae un montón todos son iguales veis compré entonces 1 2 3 4 5 6 7 y 8 estos son 8 bolsas y ahora en una bolsa compré un surtido que traen veintitantos. trae un bigote campana otra campana una bota que está, no parece parecer papá noel un cristal de nieve un dos árboles de navidad un papá noel un muñeco de nieve a ah, una corona navideña un candy candy no sé qué le llaman a esto un bastón de caramelo en español una manoplita un osito un gorrito de elfo unas manoplas otras campanas un regalito, otro arbolito de Navidad, otro Papá Noel y otro bastón de caramelo. Este es un surtido, que yo creo que está bastante bien. Y ahora os voy a enseñar que compré cristales de nieve. Este voy a echar aquí. Que cada uno también creo, no sé, creo que he repetido. Creo que no, sí, mira, sí son repetidos pero no todos son iguales, creo que no, no, porque este no es igual, ¿ves? a lo mejor hay dos de cada, veis, mira este es como este, Uf, que está vivo, este es distinto, este también es distinto, veis, este es muy chiquitín, también es distinto, creo que traen dos de cada, es que yo ya no me acuerdo me ha tardado en venir muy poquito 10 días no ha llegado creo, pero en fin a ver, yo no tengo quejas por el momento estos dos son iguales este es otro este es como este chiquitín, muy chiquitín este es otro este es como este este es como este estos dos a ver. Este es muy bonito. Este es muy bonito. ¿eh? Este me gusta mucho. Sí. Este, no sé, como este trae dos de cada. De momento, este es como este. Y no lo sé. Y este, estos dos son iguales. Estos son iguales. Vienen estos cuatro, son distintos. De los demás trae dos. Pero estos cuatro entre sí son distintos. Y si hay algunos que la, la vista ya me hace. Ah, sí. Estos son tres, me hace chiribita Este es muy bonito, ¿eh? Este solo trae uno. Son muy chulos. ¿Veis? Me gustan mucho. Y ya están. Eh, Vamos a meter los cristales de nieve. todos juntos. Y ya están. Eh, bueno, no ya está. En realidad. Eh, a Katy también le mandé a pedir una otra máquina de troquelar de action porque están dando muy buenos resultados y son buenas traen un ya os lo, lo veréis en, que la abro y os, os la enseño en otro en otro en otro paquete que me envió dos y ahora he pedido otra más para un sorteo y y bueno, me, me la han mandado y la tengo ahí en la caja. Esa no la he abierto. La abriré a lo no mejor para revisar, leta, Pero vamos, que venía todo muy bien. Y la cosa que os digo que ya está colocada, que veréis cuando haga el, el vídeo de. Lo subiré al de la De decoración navideña. ¿Ves? Esta. A ver si se ve ahí. ¿Veis? Sí. Pues esta es otra que, que me la ha mandado Katy. Y como esto pesa mucho. Y para qué quiero el embaraje y tal, pues ella diría, pues se lo saco del embaraje y se lo meto. Pero como la verdad es que ella cumple con todo el mundo y a toda la que le pide, le manda cositas de... de la acción. Vamos, a toda la que le pide y conocida, le manda cositas de acción, pues lo cogió y lo sacó de los paquetes porque lo... ¿Para qué quiere...? ocupar más de todas maneras venía una caja bien grande porque cuando veáis ya os digo la decoración navideña de arriba en letra comprenderéis que lo que me ha mandado tenía que venir una caja enorme pues creo que en el momento estas son todas mis, mis compritas en AliExpress pedí porque ponía que tardarían como máximo 10 días en llegar y así ha sido ha llegado rápido eh, me ha llegado esta tarde, que lo he cogido yo, y nada, espero que os hayan gustado, este Papá Noel es espectacular, ¿eh? esta... ¡Uy! no te vayas, hijo está todo en relieve, míralas por detrás, esta es la parte de atrás, ¿veis? está el vacío, es decir, todo sale por aquí en relieve, está muy bien hecho, muy, muy bien hecho, es muy bonito. Es muy bonito, ¿sí? Me ha gustado mucho. Y... y es que, que mirando, pero yo creo que ya os lo he enseñado todo. Espero que os haya gustado. Y si así y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Nos vemos pronto si queréis. Cuidado mucho. Y... No sé cuándo se subirá el vídeo. Yo espero que pronto. En fin, besitos para todas. Chao.